Bueno gente, les deseo un mejor año a todos. Eh, que espero que la estén pasando re bien ahora. Eh, yo acá la estoy pasando re bien con mis tíos, con mi mamá, con todos mis seres queridos que los requiero. Bueno, eh, estamos por como un asado. Bueno, espero que este año traiga paz, amor a todo el mundo. Bueno, eso es lo más que quería decir gente. Eh, chau.